Arriba Panamá y México. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys y hoy, hoy les traigo una gran sorpresa. Hoy vamos a grabar con un youtuber que ustedes aman y quieren muchísimo. El grandioso Juan de Dios Pantoja ¡Yeah! ¡Qué emoción! Ok, vamos a hacerle algunas preguntas raras acerca de Panamá a Juan de Dios A ver si adivina qué significa Bueno, le vamos a decir algunas palabras muy panameñas A ver si él adivina qué significa ¿Creen ustedes que a Juan de Dios le irá bien o le irá mal? Por favor, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si creen que le va a ir bien o le va a ir mal Y ahora sí, aquí empezamos ¡Ya va! Pero antes de que empecemos, si no se han suscrito a este canal Suscríbanse ahora para que YouTube les avise cada vez que sube un nuevo video Y ahora sí, empezamos A ver, Juan, yo te voy a dar cinco palabras panameñas vale, Y tú entonces. vas a tener que adivinar su significado, ¿ok? Me encanta, me encanta Bueno, la primera de ellas ¿Ah? es Huachiman. ¿qué es un huachimán? Ok, Guachiman. <risa> a ver, ¿no tiene un poco de...? Esa palabra, ¿verdad? Tiene un poquito de inglés Ah, ok Es como ve el hombre Ve el man Ve el hombre ¿No? Porque guachi Man ¿No? Más o menos ah. más, o, más o menos Más o menos Más o menos Nosotros cuando hablamos de guachi man Nos referimos al vigilante El man que ve El man que vigila Ok Tiene sentido, ¿no? Claro que lo tiene Te voy a dar una palabra mucho más fácil A ver Arrechera Arrechera es, creo que sé, es, es como acá, como, espérame. Acá, acá, acá. Acá, acá. Arrecha, arrecha, arrechera, como molesto, ¿no? Como eh, acá, imponente. ¿No? No. Te explico. Creo que eso de estar molesto que es en Colombia, pero en Panamá una persona arrecha es una persona jor, una persona caliente. Ah, jorge Uh. Ok, ok, ok. Bueno, es bueno saberlo. Sí, es bueno. Para cuando me lo diga una chica de Panamá que ando arrechera. Andas arrecho. Ando arrecho, pues. Ok. Ok, te quedan tres palabras más. Vale. ¿Qué crees que significa chotear? ¿Chotear? Pues, chotear aquí en México es como copiar. Es como, sí, sí. está choteando el trabajo Estás copiando el trabajo de otro, o sea, estás choteándolo. Bueno, si yo te choteo a ti, quiere decir que yo te saludo a ti. Oh, wow. ¿Cómo decir, choteame a Juan de Dios. Ok, salúdame a Juan de Dios, choteame Exacto. a Juan de Dios. Está fácil, está fácil, fácil. Para ti, ¿qué significa pifiar? ¿Cómo? Pifiar. ¿Pispear? Pifiar. Pifiar. Pistear, no manches, pues nunca lo había escuchado en mi vida pero, pero suena como a pistear ¿Cómo a tomar? Suena más o menos a eso Sí, tomar Pero no es eso, ¿no? no. Oh, fuck No tengo idea, a ver, pistear Es como chiflar <risa> Bueno, una persona que pifea algo es una persona que quiere mostrar algo de más Como, ay, tengo mi collar nuevo, quiero que lo veas, Mira, estrilar, como presumir eso, presumir. Ok. Eso es vitear. Ok. Vamos mal. Te voy a dar una última oportunidad. La última palabra, ¿ok? Ah, Bien, no puedo. No puedo. Bien. Vamos a birriar Ay, güey. Bueno. Pues la birria. Birria. Aquí en México, birria pues es una birria, es una comida. Ok, si te digo, vamos a birriar fútbol. Vamos a jugar fútbol. ¡Esto! Saludos al canal de esta Hermosa y a toda la gente de Panamá, éxito a todos, bendiciones y los amamos ellos. ¿eh? Bueno arriba Panamá también porque vamos al Mundial, ¿ustedes van? No, la verdad que no. ¿Se quedaron? Sí, lo siento, pero es que traemos ahí unas cositas que hacer y como que nos impidieron ir. Ah, ok, entonces no es culpa del equipo, es culpa No, de... no, no, mi México rifando como siempre, le vamos a mandar la mejor vibra. Yo soy Catherine Boyce, mis amores, si quieren ver próximamente en este canal los videos que hice con Kimberly Loaiza, no olvides de suscribirse a este canal y activar las notificaciones picándole a la campanita, porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí ese video, si subí un nuevo video. No te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram.